Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Estoy aquí con Cristian, eh, la iglesia, y ya estamos comenzando la transmisión de eh, Efesios. Estamos en la continuidad de la sesión 1 de, de Efesios eh, en nuestro estudio eh, que estamos haciendo a través de la plataforma eh, Right Now. A ver si lo pronuncio bien mi señora, después me va a retar con, la, con lo que está pasando, pero eh, voy a estar en este momento transmitiendo o pasando la, eh, el, el link para que todos puedan tener de eh, efectos. ¿sí? Ahí estoy por pasar a los eh, que nos están siguiendo también por, eh, por el grupo de crecimiento. ¿sí? Ahí está, está preguntando Gabriela y le vamos a contestar que sí. Gabriela Yáñez está preguntando. Sí, le vamos a poner, ahí mandé el link, eh, que allí estamos, ahí le estoy poniendo, disculpen que estoy contestando en vivo, aquí, eh, para que puedan tener el, el contacto, sí, en Facebook Live, ahí está, qué bueno, está sonando todo, está saliendo todo bien, y ya estamos comenzando, ahí está Alejandra, hola Alejandra, hola Isaura, hola Vero, gracias por estar allí, gracias a todos los que se están sumando, Estoy este, pasando la pantalla, la sesión 1, espero que hoy no me falle la camarita. El otro día me falló y, y, y tuvimos que hacer una, una situación. Este, ¡Adelante! Bienvenido, ¿cómo le va? que Está cansado, bueno, pero ha llegado hoy y esto es mucho. ¿Sí? Lo, principal es Lo principal es llegar. Sí. Así que tenemos un integrante más acá... Este, en vivo y tenemos algunos que nos están viendo, yo estoy transmitiendo en, en, por, por Facebook Live y eso después lo vamos a subir a, a, a YouTube, así que eh, estoy viendo, hoy me enteré que puedo, nada más que tengo que hacer un, un, un pago en esta plataforma, que puedo transmitir a dos sitios, puedo transmitir a Facebook y puedo transmitir a, a YouTube. O sea que ya directamente también podría estar eh, transmitiendo a YouTube. Estoy averiguando, hoy todavía no lo puedo hacer, pero si lo puedo averiguar, voy a ver cómo, cómo lo hacemos. Bien, ahí se sumó Luis Izaguirre. Hola Luis, bienvenido, ¿cómo te va? Y está Norma Edith también allí. Hola Norma, bienvenida, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros aquí en vivo este, y, y ya poniendo eh, aquí algún saludito a través de, de Facebook que, bueno, agradecemos a Dios, siempre agradezco a Dios por la tecnología, porque la tecnología, la verdad que nos está dando una capacidad de, de, de comunicación instantánea tremenda. Ahí está llegando, eh, que recién estaba preguntando, eh, eh, Gabriela, ¿cómo andás? Bueno. Bienvenida, Gabriela, gracias por estar aquí, gracias por sumarte, ahí está, dice Ale... Suárez que también está viniendo, hola Delia, hola María Laura, hola Ketty, qué lindo que estamos aquí juntos, ya se va sumando un, un grupito, les cuento a los que están aquí que yo estoy interactuando con los de, de Facebook y que estamos teniendo las, las dos este, situaciones eh, simultáneas, la presencialidad y la virtualidad. ¿Qué les parece si oramos y ya comenzamos Hoy pude venir un ratito más temprano y eso me dio la paz o la tranquilidad de poder armar todo antes, el, el, el martes pasado fue un poquito más este, eh, traumático para mí porque llegué muy justo y, y eso no, no, me, no me ayudó a mi organización. Pero oramos ahora y ya comenzamos. ¿Les parece? Oramos. Gracias Dios por esta hermosa noche, gracias por los que podemos estar aquí en forma presencial. Gracias por los que nos están viendo a través de Facebook Live, ahora en vivo, en directo. Gracias por aquellos que nos ven eh, luego, eh, en este mismo día, otro día, en la semana, y, y están interesados en poder eh, compartir estas reflexiones sobre esta carta a los Efesios. Y, y gracias, Señor, porque tu bendición está con nosotros. Hoy te pedimos que nos des claridad, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, que tu Espíritu Santo siga dándonos esa bendición de poder estar juntos una vez más. Gracias Jesús, gracias por todo lo que hiciste y gracias por lo que vas a seguir haciendo en medio nuestro. En tu nombre Jesús, amén. Amén, amén. amén. Bueno, miren, eh, lo lindo de todo esto, acá yo estoy poniendo ah, el altavoz, ahí me está saliendo, espero que se esté escuchando bien. Eh, tengo un microfonito, te cuento, que es un micrófono digital y toma todo lo que eh, sale aquí en la, en la sala. Así que para ahí si ustedes hacen una pregunta en vivo, después queda grabado. No sé si la escucharon después, pero queda. Eh, y gracias a Dios por este microfonito también que nos da esa posibilidad de, de poder estar grabando. Y la camarita está apuntando solamente a mí, pero ya voy a ver si puedo este, ver alguna, alguna posibilidad de poner otra camarita para que apunte a todos así. Nos podemos estar viendo. Sí. La camarita. O sea, que me resiste a mí es mucho. Claro. Sí, sí, sí, sí. Sí. Adelante, Salvador. ¿Cómo andás? Bienvenido, Salvador. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, miren, vamos a comenzar eh, leyendo esos primeros versículos de Efesios. Eh, la semana pasada lo leímos en la versión Reina Valera, porque habíamos convenido que es una de las versiones que más las tenemos nosotros, pero algunos tienen otras versiones. Ahí vino Salvador y él tiene una versión que me gusta muchísimo, que es la, eh, la eh, versión de... Eh, palabra, no, el, el libro del pueblo de Dios, muy bueno. ¿Y vos cuál tenés? La Reina Valera tenés vos, ¿no? Sí. sí. ¿Y vos también Reina Valera? Vos Reina Valera. Por eso, vamos, hace años que tenemos la Reina Valera, vamos a leerla con la Reina Valera. ¿eh? A mí me gusta mucho eh, la, la traducción de, de la eh, Nueva Traducción Viviente, no sé si ustedes la, la conocen, a la Nueva Traducción Viviente. Es muy, muy buena esa versión eh, y bueno, aquí yo voy a leer eh, en la Reina Valera, a ver, estoy con el teléfono, tengo la 95, va a ser lo mismo, ¿sí? Que la, eh, que la Reina Valera 60, así que es la que más se conoce. Adelante, adelante Gabriela, ¿cómo andás? En realidad, ahora vamos, vamos a exactamente ahora vamos a, a profundizar un poquito sobre esto. Leemos el primer versículo. ¿Cómo les va? Bienvenidas. ¿Cómo les va? Gracias por estar aquí. ¿Necesitas silla? Estamos. ¿Eh? Creo que estamos justos con la silla de galorea. Si no, buscamos abajo. Sí. No, no, no, no. Pasa o que justo simultáneamente estamos con Proforme aquí al lado y estamos ahí, mirá que se nos viene una más ahí ¿Eh? ahí estamos sí, sí, estamos ahí peleándonos por las sillas como si fuera un tesoro, ¿no? ¿Eh? Llevate, llévate, llévate esa no sé, pero llévate y después ¿Eh? no sabemos, pero mira, gracias a Dios ¿eh? Este es el mejor problema, que nos falten las islas. Ah, sí, es un problema eh, de los que queremos tener todos. Bueno, bienvenidos, gracias por estar aquí. Y vamos a leer Efesios 1.1, repasando un poquito lo que vimos la semana pasada. Dice la Reina Valera, en este caso la 95, pero va a coincidir mucho con la 60. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y ahí habíamos visto la primera diferencia, ¿eh? porque eh, Salvador, ahí en, en la Biblia del de libro del pueblo de Dios, eh, ya nos parece en Éfeso, ¿no es cierto? A ver, recordanos, Salvador, qué es lo que dice tu versión. Bien, ahí está el, el tema, ¿sí? El tema está en que... Eh, Versiones como la que tiene Salvador, la Biblia textual, que también este, habíamos eh, visto. La Biblia textual, aquí te la voy a leer, la, eh, es una, una versión muy, muy buena. Dice, Pablo, un apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los que son santos y fieles en Cristo Jesús, y omite en él, a los santos en Éfeso. O sea, omite en Éfeso. Y ¿Omite? Omite. ¿Omite? ¿Por qué? O sea, lo eh, omite, omitir, es eh, el no tenerlo en cuenta. No lo tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque, eh, no sé si ustedes tenían eh, ideas de cómo se traduce en la Biblia, algo explicamos la semana pasada, pero la Biblia se traduce eh, con diferentes manuscritos. Hay dos manuscritos, acá yo te estuve averiguando un poquito, investigando un poquito para tener eh, más, eh, más certezas, hay dos manuscritos que son el Sinaítico y el Manuscrito Vaticano. Se llaman por el lugar donde los encontraron, ¿sí? Uno lo encontraron en el Vaticano y otro lo encontraron... ¿Manuscrito Sinaítico? El Sinaí. Claro, y el otro el Vaticano. Se los encontraron allí. Estos manuscritos que tienen que ver con la Carta a los Efesios, no eh, tienen en su, en su introducción justamente a los Efesios. No las tienen. ¿Sí? Y entonces... Estos dos manuscritos son de los más antiguos que hay. Hay muchos manuscritos que son más nuevos, estoy hablando eh, que, que, que vienen del siglo III, siglo IV, siglo V, después de Cristo. Estos están antes de todos estos y por eso los, eh, eh, los escribas, los exégetas, los eh, teólogos, los estudiosos, los lingüistas... Eh, Recomiendan que no se coloque en Éfeso. ¿Por qué? Vamos a una explicación que lo vamos a encontrar en la misma palabra. Acompáñenme a Colosenses 4.16. Colosenses 4.16. sí. Y voy a decir, que tiene que ver Colosenses? Tiene que ver. Y ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Dice Colosenses 4.16, yo te la leo en la, en la Reina Valera. ¿Ahí la encontraste? Si no te esperamos. Bueno, pero buscala tranquilo. Mira, yo te lo voy leyendo. Dice, y cuando está hablando de la epístola de Colosenses. Dice, y cuando esta epístola haya sido leída en presencia de vosotros, hacer también que sea leída en la iglesia de los laodicenses. Y que vosotros también leáis la de la Odisea. ¿Sí? Entonces... Nunca se encontró la carta a la iglesia de la Odisea. ¿sí? Es más, algunos quisieron este, eh, escribir una carta con el, eh, con el lenguaje de Pablo, pero era tan apócrifa esa carta que nadie le dio importancia. ¿sí? Como diciendo, bueno, acá está la carta de los de la Odisea. ¿Qué dicen entonces los eh, mejores lingüistas o los eh, exégetas? o los este, profesores y, y, y, y arqueólogos. ¿Qué es lo que están diciendo? Bueno, lo más probable es que la carta de la Odisea sea esta carta, pero no escrita exclusivamente para la Iglesia de la Odisea, sino que fue escrita para los Efesios, pero como una carta circular, ¿sí? como una carta que tenía que pasar. Y por eso Pablo, cuando hace la referencia suponía Pablo que esta carta ya iba a estar en la iglesia de la Odisea, que ya iba a haber pasado, ya llegó a Éfeso, ya pasó a la Odisea, ahora tenía que pasar a Colosas. Era la misma región, es como decir, la región de Cuyo, ¿sí? Llegó a Mendoza, este, pasó por San Juan y ahora tenía que llegar a San Luis, ¿eh? la región de Cuyo, la misma región. Esta región es la región eh, de Asia o, o Asia Menor, lo que hoy es Turquía, ¿Ven? Cuando, cuando estamos hablando de Turquía, allí están las ruinas de Éfeso. Eh, un poco más arriba, sí un poco más arriba, pero para que ustedes tengan una idea en el mapa este, eh, geográfico, es donde hoy está Turquía. Y esta región, ahí estaba la iglesia de Colosas, ahí estaba la iglesia de la Odisea, ahí estaba la iglesia de Éfeso. Y por eso, los, este, eh, los manuscritos que hoy contamos. Eh, nos recomiendan no nombrar a los Efesios, porque es como que fue un agregado, pero no un agregado malo, sino un agregado de referencia. Es decir, bueno, lo primero, la primera iglesia que tenía que llegar era la iglesia de los Efesios. Acá tenemos un problema porque nos están faltando sillas, pero acá tenemos una. mirá cómo les va. Eh, fíjense a ver si no hay una acá de enfrente. Acá tienen una. Fíjense, ahí tenemos una. Qué lindo problema que estamos teniendo, que nos falten las sillas, esto es maravilloso. ¿Sí? Es algo que nos entusiasma muchísimo, ¿eh? que falten sillas. Bueno, acá estamos. Bueno, entonces, ¿queda claro esto o hay alguna pregunta sobre lo que acabo de, de, de recordar? Bienvenida, ¿cómo andás? Qué bueno que estás. Este, ¿Queda alguna pregunta o no? ¿No? ¿Quedó claro? ¿Sí? Eh, vuelvo a recordar que cuando tienen preguntas no duden en interrumpirme porque las preguntas a veces son riquísimas. Bueno, nosotros habíamos comenzado entonces con la sesión 1. Yo les mandé a través del grupo un PDF y este, habíamos comenzado con esa pregunta que hace eh, el, el autor de, de este estudio. Este estudio lo hace eh, un tal Pastor eh, Gear, o Gear, no sé cómo se pronunciará bien en inglés. Eh, me, va, me va a retar, mi señora, me va a retar porque soy malísimo con el inglés. Eh, Salvador sabe un poquito más y también me va a retar Salvador, pero vamos a tratar de, de ser lo más este, literales posible. Y ahí comienza con una pregunta, dice, ¿puede pensar en algo que aunque usted no entienda cómo funciona, es una parte regular de su vida? recuerdan que habíamos hablado un poquito sobre esto y habíamos visto que hay muchas cosas que nosotros no entendemos, pero las disfrutamos. Y entre ellos, por ejemplo, la misma luz eléctrica o la internet, lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Esta situación, ¿qué íbamos a pensar? Yo, ¿qué iba a pensar a mis eh, 14, 15 años cuando recién comencé a tener un poco de noción de cómo funcionaban las cosas? De que hoy en día íbamos a tener esta tecnología. De que eh, íbamos a, a estar dando eh, clases en vivo, en directo, con personas físicas presentes y con personas que nos están también físicas, pero que nos están viendo desde de otros lugares. Esto es in, impensable para, para una mente de hace unos años atrás. Y bueno, ¿cómo funciona? Yo muy bien no sé cómo funciona, pero me gusta cómo funciona. Y cómo funciona, este, lo acepto y vamos para adelante. Bueno, algo parecido sucede con lo que estamos viendo nosotros en cuanto a la gracia del Señor, en cuanto al perdón del Señor, en cuanto a su... Eh, a su salvación y de, de esto va a hablar esta carta por eso, por estos temas es que también dicen, esta carta probablemente no haya sido escrita para una sola iglesia, sino que fue una carta con una intencionalidad general para poder tratar temas que en otras cartas Pablo no trata, ¿sí? por ejemplo en Gálatas, va, que, que lo vimos el año pasado trata de cosas más personales trata de problemas más propios de... claro del lugar de Galacia, ¿no? Este, ah, Fíjate si no hay una silla enfrente, porque nos quedamos sin sillas acá, ¿sí? Estamos. Exactamente, esta sería. Una carta general. Mira, acá tenemos un, un, un, un mensaje subliminal. Angie Luz le manda un mensaje a su amoroso Lucas, imagino que debe ser su nieto, ¿no? Muy feliz cumple, dice. Te amo. La Bubi. Ah, ahí está, viste. La abuela está mandando. Aprovechó el grupo acá y mandó. Muy bien, ¿eh? Qué lindo. Bueno. Excelente, viste. Y para esto es la tecnología también. Excelente la tecnología. Hola, Mónica, ¿cómo andás? Bendiciones, Mónica Pose está aquí. Acá llegó Ingrid también en, en vivo y en directo. Bueno, seguimos con este, nuestro, nuestro repaso, ¿sí? Habíamos leído... La semana pasada hasta el versículo 14 y creo que nos habíamos quedado en el análisis hasta el versículo 10. Vamos a leer esos primeros 14 versículos y vamos a leerlos este, desde eh, el principio nuevamente para tener un pequeño repasito de lo que nos está dando esta carta tremenda. ¿sí? Así que vamos, Efesios, repito de nuevo, el 1.1 dice Pablo... Ah, perdón, estoy con la Biblia textual, voy a leer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 Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¡Qué tremenda esta introducción! Si ustedes ven esta introducción, casi que no hay un saludo personal y Pablo se mete de lleno en algo que él quería transmitir. Yo creo que la vida del apóstol Pablo fue una vida tremenda. Cuando él estaba escribiendo esta carta, la carta a los Efesios, eh, que, que bueno, aclaramos que probablemente sea para toda esa región. Había escrito ya la carta a los Colosenses, probablemente, o estaba ahí en ese periodo de escribir la carta a los Colosenses, y también estaba escribiendo la carta a los Filipenses, y se cree que también la carta a Filemón. Son las cartas de la cárcel. Pablo estaba encarcelado, no estaba en una prisión este, eh, con otros precios, sino que estaba como si fuera una prisión domiciliaria, estaba con dos eh, o, o, o más soldados, que eran los pretorianos, los de la, la, la guardia de pretoria, o la, la guardia pretoria, que eran los, los mejores soldados. Lo tremendo de lo que pasaba con Pablo era lo siguiente, venían los soldados y la guardia de cuidado para Pablo era de 12 horas. Entonces lo veían a Pablo 12 horas, los soldados, a veces tenían dos o tres veces por semana que ir a cuidarlo, los mismos soldados y ¿saben lo que pasaba con esos soldados? se iban convirtiendo porque lo veían a Pablo orar qué, qué poder de... porque lo veían a Pablo este, eh, recibir a personas porque lo veían a Pablo predicar porque Pablo oraba por las necesidades y muchos dicen que lo que pasó realmente el plan de Dios con Pablo fue que estuviera preso para que gran parte de esa guardia que después fue por toda Europa, se convierta el Señor y lleve el Evangelio a otros rincones que Pablo no iba a poder llevar. O sea, vos imaginate que cuando, no sé, lo que te pasa a vos o lo que me pasa a mí, que a veces nos pasan cosas durísimas, ¿no? Algo de eso estuvimos hablando este último domingo, ¿no? Te pasan cosas duras, te pasan situaciones que vos decís por qué las viví. Pero en el plan de Dios, esas situaciones, Dios las transforma para bendiciones no es que Dios dice bueno, este, me encanta que mi hija que mi hijo sufra, no Dios no dice eso, lo que Dios dice es en, ese, en esa situación que parece tan mala yo voy a darle bendición porque me tomo de lo que Dios le dijo a Abraham y que le dijo este, en ti serán benditas todas las familias de la tierra ¿sí? y le dice a Abraham y serás bendición, no le dice serás de bendición, Abraham le dice serás bendición, vos sos bendición, le dijo Dios a Abraham, y yo me la tomo para mí y te la doy para vos si querés, porque vos sos bendición, el lugar donde vos estás, la posición donde vos estás, sea de dolor, sea de sufrimiento, sea de alegría, sea de pasear o sea de donde estés, nos enseña a ser fuerte dentro de la debilidad. Vos sos bendición. O sea, vos sos bendición. Vos sos bendito y sos bendición. Entonces, Pablo la tenía tan clara esto, que decía, bueno, desde la cárcel, desde la prisión, uno diría, uy, se terminó el ministerio de Pablo. No, se fortaleció el ministerio de Pablo. El ministerio de Pablo comenzó, y entonces Pablo dice, tengo tanto para comunicar, me imagino, ¿no? Su mente ahí diciendo, ay, yo tengo que comunicar, yo tengo que comunicar todo esto, y empieza a escribir. Y por eso la manda a Éfeso, y manda esta carta, que es una carta prácticamente una carta teológica, porque a nosotros nos afirma nuestra fe. Fíjense todo lo que va diciendo en los versículos, en esos primeros versículos que, que acabamos de leer. Él saluda, ya comienza con un saludo muy eh, muy bueno de Pablo. Él dice, yo soy el apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Saca la palabra Éfeso si querés y pone a los santos y fieles en Cristo Jesús de San Luis. 20, 22, marzo, 22, ¿eh? hoy, 22 de marzo, ¿eh? tremendo. Entonces dice, ¿qué te dice Pablo? O ¿qué te dice la palabra? Gracia y paz a vosotros, de parte de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Algo hablamos la semana pasada y díganme qué día de la semana, de esta, de la anterior y de la que va a venir, yo o vos, cualquiera de los que estamos acá, no necesitamos paz. Necesitas o no ne necesitas paz? ¿Sí? Mañana yo sé que tengo a las 12 y 20 un tema fundamental que no sé cómo se va a resolver. No sé cómo se va a resolver, pero a las 12 y 20 tengo un problemita. ¿sí? Hay alternativas, pero tengo un problemita. No sé cómo se va a resolver ese problema. ¿Necesito paz o no? Pero no solo necesito paz, porque la paz está buenísima y la paz me da la tranquilidad, me da la certeza de que Dios obra, sino que necesito lo otro, necesito la gracia. Porque con la gracia de Dios yo sé que eso se va a resolver. Con su gracia, con ese regalo que no merezco, eso se va a resolver. Vos también tenés problemas, ¿no es cierto? ¿O no? Y si nos ponemos a hablar de los problemas, no terminamos. El, hablamos solo de los problemas y no hablamos nada de la Biblia. Pero cada uno de nosotros necesita gracia y paz, no solo para ayer, para hoy, para mañana, y siempre. Gracia y paz. Este era uno de los saludos más emblemáticos de la Iglesia Primitiva. Se saludaban diciendo gracia y paz. ¿sí? Algunos hasta el día de hoy se saludan diciendo paz, paz del Señor. ¿Eh? Hoy nosotros decimos Ay, que Dios te bendiga. Por en la iglesia que va mi abuela se saludan diciendo la paz de Dios. La paz de Dios. Pero estaría buenísimo decir que la paz de Dios y la gracia de Dios te llevan. ¿eh? Como saludaba Pablo. Bueno, nos ponemos muy bíblicos y bueno podemos decir, está bien que te saluden, con que ya te saluden está bueno, viste sí, sí, sí. Sí. con que te reconozcan que sos una persona para saludar, ya está interesante, no pero qué lindo que te digan gracia y paz. no Y cuando eh, comienza a hablar Pablo, comienza en el versículo 3 diciendo, bueno, ahí arranco, ¿no? Y comienzo, y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Vos sabés que esto que dice Pablo acá, algunos la pasamos por arriba, viste y decimos, bueno, a ver, ¿dónde dice lo, lo interesante? No, lo interesante ya comenzó. Más allá del saludo, que ya es potente, él dice que el Señor Jesucristo el Padre nos bendijo con toda bendición espiritual, con toda bendición espiritual, y me sitúa en los lugares celestiales en Cristo. Y nosotros decimos, ay Señor, pero falta tanto para el cielo, ¿sí? Bueno, yo no sé cuánto falta, pero nosotros nos proyectamos como que vamos a vivir mucho tiempo acá. ¿Cuánto tiempo podemos llegar a vivir? ¿Alguno sabe cuál es eh, la edad del, de la persona más longeva en este momento en la Tierra? 122. 122 puede ser? Yo creo que hay, hay una abuelita por allá en... En Japón, que tenía ¿122 por 122 puede ser ahí. Sí, yo creo que entre Japón y Corea por ahí había alguien que estaba en esa... Hace poquito falleció un hombre que tenía 117, creo. 112 mi abuela, hay una acá mi abuela la abuela de Cristian tiene 102 y es normal que pasen los 80 bueno, es normal que pasemos los 80 ¿sí? vamos a suponer que ese, que esa persona 122, vamos a suponer que Dios le sigue dando vida y, y llega a los 130 ¿puede pasar? no vos decís sí que no No, no. Salud, no creo. vos no crees bueno, pero hacemos una suposición ¿eh? Lo suponemos con, con todas las ganas y decimos, no, bueno, no, no, no, le ponemos fe, le echamos un poquito de, de ilusión y llega los... ¿Cuántos son 130 años comparado con la eternidad? ¿Cuánto? No hay, no, no hay O sea, eternidad. Miles, miles, millones, millones de millones de millones de millones. De millones de años o de tiempo, ¿se pueden comparar con 130? No. Y ahí está nuestro problema, porque nuestro problema es la percepción del tiempo. Tu problema, mi problema, es la percepción del tiempo, por eso somos ansiosos. Estamos sujetos... Claro. Claro. Nosotros estamos mirando el relojito y yo estoy mirando ahora el relojito y me dice tal hora y digo, bueno, tengo que terminar a, a tal y es como que quiero meter todo rápido y estamos así todos apurados, apurados, apurados porque queremos hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro, porque nuestro problema es el factor del tiempo. ¿O no? Es un, un problema. Ese problema nuestro es nuestro, no es de Dios. ¿Y Dios qué me dice? Mirá que yo ya te bendije con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales en Cristo. Me está diciendo deja de preocuparte por lo que te está pasando ahora porque lo que te viene es un tiempo maravilloso. Sí. Hacíamos una, una, un, una comparativa eh, las, eh, eh, sí, la semana pasada con Bill Gates ¿no? que decíamos porque después este, ahí en el 4 dice según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha, delante de él. O sea, te escogió a vos, me escogió a mí, no cuando yo estaba naciendo, no cuando me estaban concibiendo mis padres, no cuando estaba en el vientre de mi mamá, sino que me escogió cuando. Desde antes de la fundación del mundo. O sea, todavía no se había hecho el mundo. Todavía la tierra no existía. Ni siquiera sabemos si existía el universo. No sabemos. Pero antes de todo ese tiempo, Dios miró y dijo, esta, este muchacho, esta chica, este hombre, esta mujer, yo ya lo estoy reclamando para mí. Ya son mis hijos, ya son mis hijas, para que fuésemos santos. Y dice el 5, por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Acá se armaron, y les conté que se armaron hasta guerras físicas por esto, por la predestinación. Según Calvino, nosotros somos todos predestinados. Según Arminio, todos tenemos el libre albedrío. Y ahí, entre ellos dos, entre esas dos escuelas ideológicas, se armó, en, sobre todo en Países Bajos, en, en, este, sí. en Europa, guerras por declaraciones lamentablemente lamentablemente las ideologías en este caso cristianas bíblicas, llevaron a matar a gente porque uno decía una cosa y el otro decía la otra ¿Sí? si no veniste por acá eh, Calvino creo que era en Francia ¿Sí? pero este, en eh, el, el 1700 ¿sí? ¿está con mucho frío? bueno a ver, vamos con esto Seguimos con el 6, ¿sí? según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hoy nosotros superamos un poco esto de la predestinación creyendo lo siguiente, sabiendo de que Dios sabe todas las cosas, sabiendo de que Dios es omnisciente, es omnisciente Dios, sabe todo. Entonces Dios sabe quiénes son los que van a terminar eligiendo por él. Pero también sabiendo de que Dios nos dio a todos el libre albedrío, afirmamos las dos cosas. La predestinación y el libre albedrío no son incompatibles, porque el punto de vista no es el nuestro, sino el punto de vista es el punto de vista de Dios. O sea, para nuestro punto de vista, para vos, para mí, que somos simples mortales, nosotros nos regimos por el libre albedrío, la libre elección. Para el punto de vista de Dios, Dios me dice, ustedes tienen el libre albedrío, pero yo ya conozco lo que van a elegir. Ahora, no es que Dios... Ahí habla ahí de la predestinación. Entonces dice, yo ya sé quiénes van a ser salvos y ya los tomé como mis hijas, como mis hijos, antes de la fundación del mundo. Pero voy a dejar que los acontecimientos sigan. Y esto es tremendo porque el, el tema del libre albedrío es fabuloso es el que, porque, por el que creemos en Dios y por el que nunca creen en Dios los agnósticos, los ateos. Es por lo mismo, por el libre albedrío. Entonces dice, ¿cómo Dios permite que pasen tal, tal cosa? Si Dios no permitiera que pasara tal cosa, no tendríamos libre albedrío. Si Dios no permitiera que nos sucediera lo que nos sucede, las guerras, las muertes, las este, situaciones dolorosas, si Dios no permite eso, no tenemos libre albedrío. Entonces Dios te dice, para que vos tengas la libertad de elegir, yo tengo que hacerme a un lado en la intervención de la historia. Yo no intervengo en la historia. Elegís vos. Nos dice como si fuéramos todos un ser humano, una sola persona. Vos elegís. Vos elegís. No, pero Dios, bueno, cuando vos no quieras elegir, sometete a lo que yo te voy a dar. Pero mientras que vos quieras elegir, yo te voy a respetar. Y es algo que nosotros nos, nos termina de costar mucho de entender. Ahora Pablo lo tenía muy claro. Porque él dice, él nos adoptó. Él nos predestinó. Y en el, el 7 dice, en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Esto no hay manera de que nosotros paguemos. No hay manera. No hay no, no hay precio para pagar. ¿Viste que acá en Argentina ahora decimos que no hay precios? ¿No? No sé si te pasa a vos que, que vas a la verdulería todas las semanas y cambian los precios o no. decís, pero che, pero subió de nuevo? No, y bueno, hace un tiempo eran 4 kilos de papas por 100 pesos, ¿no? Uh -huh, ahora son dos 2 y no son de las mejores. Sí. ¿No? Y por ahí te dicen, "Ay, las mejorcitas" y bueno, uno. Y, pero ¿qué pasó con los precios y y no tenemos precio. No hay precio para pagar la salvación. No hay precio. ¿Quién puede pagar la salvación? ¿Quién puede pagar la gracia del Señor derramándose el perdón de pecados? ¿Vos te pusiste a pensar de que Dios te perdona los pecados como enseñó Jesús? Jesús dijo, porque los apóstoles en el momento hicieron, este, bueno... ¿Hasta cuánto hay que perdonarle? Le preguntan a Jesús, ¿no? Siete veces. Sí, como ley. ¿Hasta siete veces? Claro, la ley de Moisés, ¿no? Y Jesús o sea, le dijo, no, S siete veces. ¿70, 70 veces? veces ¿70 veces siete? ¿70 veces siete? ¿Sí? ¿Alguien se, te lo, se tomó el trabajo de multiplicar 70 por siete? Son 700. ¿no? ¿70 por 7. ¿Cuántos son? Por 10, 11, ¿Cuántos? No, ¿Cuánto? 490 ¿no? 4,90. ¿no? Dios nos perdona como nos dijo Jesús. 4,90. Ahora, voy a decir, pero 490 veces, y yo me mando más macanas. No. 490 veces la misma macana. O sea, el mismo error te perdona 490 veces. O sea, ¿vos te, te, ¿cuántas veces le, le, le perdonás a alguien que se equivocó con vos? Mmm, que tenemos, que aprender a, a, a, tenemos que aprender a perdonar, es un proceso que estamos haciendo claro. y que yo en mi caso lo no he visto que he tenido que aprender ese proceso eh, a perdonar a la persona que me ha hecho el daño a pasar como usted mismo dice la ofensa, pastor. Bueno, entonces, Dios me perdona a mí 490 veces el mismo error, el mismo pecado. Yo admiro a Dios porque yo creo que dos veces nada más perdono lo mismo. La tercera te digo, no, ya me estás tomando como que yo soy poco inteligente, digo otras palabras, ¿no? Y con un hijo, con con un un hijo peor, ¿no? Pero, no, ¿eh? No sé. ¿Cuántas? Un Dos. Una. Pocas, una. Super... Una vez. Una vez. con un proceso. De... <ríe> que... Ahora, después de aprender, vos imagínate, nos olvidamos de... o oh, nos recordamos de lo que perdónamos. Somos memorias. Somos memorias. No me olvido. Claro, claro. Y estamos aprendiendo de lo Ahora, Mirá la gracia del Señor, porque ten en cuenta esto, ten en cuenta de que Dios no usa la misma vara, gracias a Dios. Y por eso hablamos de la gracia, dice, el perdón de pecados, pero no es el perdón de pecados común, no es el perdón de pecados de una vez y bueno, ya está, la próxima paga. la primera es gratis la segunda paga. No es así, el perdón de pecados según las riquezas de qué? De su, gracia. de su gracia, por eso te digo, el concepto es el concepto de Jesús, 490 veces el mismo pecado. La paciencia del Señor es infinita, porque no es que yo cometa un solo pecado, y a veces ni yo me aguanto, viste que a veces vos decís, pero Señor ya no me perdones más, porque no puedo ser más salame, hago lo mismo, hago lo mismo y vuelvo a equivocarme en lo mismo, y vos no te perdonas ya. O en sea, momento que no te perdonas, vos decís no. Con mi claro. No y no. Bueno, y mirá, mirá lo que dice el 8, porque el 8 es maravilloso. Esta es la introducción. Está introduciendo y mirá cómo nos mete. Nos va metiendo en una, en una dimensión que decimos, ¿dónde, dónde termina esto? No? El 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La semana pasada dijimos, ¿cuántos tomamos este versículo y decimos, lo agarro así, las dos manos, los dos pies, todo. ¿Cuántos quieren toda sabiduría y toda inteligencia? ¿Cuántos dicen, ya estoy cansado de equivocarme, ya estoy cansado de meter este, la pata como estábamos hablando recién, ya estoy cansado de hacer las decisiones que no me convienen, y yo necesito toda sabiduría y toda inteligencia. Y Dios me da las dos cosas. Y el nueve, Ahí vamos a esto. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, me perdona, me limpia de todo pecado, me restaura, me da sabiduría, me da inteligencia y dice, bueno, y ahora te voy a comunicar mi voluntad. Y dice, él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Pero Dios. Pastor, sí, quiero preguntarle algo, ¿qué significa beneplácito? Beneplácito, según su beneplácito sería según su propia este bondad, su propio su propia decisión, pero a favor nuestro. De o sea, algo bueno. De algo bueno. Él dice, veces... bueno, voy a decidir a favor de Ingrid Darle a conocer el misterio de mi voluntad, lo que ni siquiera los ángeles saben lo que ni Jesús sabía, vieron cuando le preguntan a Jesús, los discípulos ¿cuándo van a suceder todas estas cosas? Jesús le dice, bueno, van a venir las señales del fin, y dice nadie lo sabe, ni los ángeles ni siquiera yo en este momento lo sé o sea, nadie lo sabe, y Dios te quiere revelar a vos, a mí personas totalmente comunes que fallamos tantas veces, como podemos, fallamos, que no somos confiables, porque no somos confiables, vos no sos confiables, yo tampoco, ninguno somos confiables, él dice, yo te quiero revelar el misterio de mi voluntad, y te lo quiero hacer. Y se propuso en sí mismo hacerlo, para que yo pueda gozar de un derecho que no merezco, algo que no merezco. O sea, la gracia se aumenta en Dios. No es que la gracia se, este, se, se circunscribe solamente al, al perdón de pecados. La gracia se aumenta en mi relación con Dios. Y yo comienzo a tener otra, otra percepción y otra dimensión de Dios. El 10 dice de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos. O sea, dice, todo lo que yo estoy haciendo es para que el fin de la historia termine en Cristo. El principio de la historia comienza con Dios creando. Y termina diciendo, el fin de la historia de todo lo que yo hice es para que todo venga y vaya hacia Cristo. Colosenses habla de la plenitud en Cristo. Acá me está hablando de que todo termina en Cristo, todo termina en Cristo la historia va a terminar en Cristo toda, toda la historia va a terminar en Él entonces dice así eh, perdón, en los tiempos establecidos así las que están en los cielos como las que están en la tierra no solo es la historia de la tierra sino la historia de los cielos termina en Cristo y ahí me está diciendo mira yo te, te estoy revelando todo Él me está contando el final de la historia él me está diciendo, no sé si vos alguna vez, a mí, a mí me encantan este, eh, ver películas repetidas. ¿A vos te gustan ver las películas sí. repetidas? ¿O series repetidas? Sí. ¿Te gustan? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ah, las la series o la película que me gustan me atrapan por la primera vez, pero después las vuelvo a mirar y viste que eh, la adrenalina a veces te va generando, pero vos decís, no, pero va a terminar bien esto. Esto termina bien, porque ya sabes el final, ¿no? Y es, esta historia es igual, termina bien termina bien, porque termina con Dios reuniendo todo. Entonces, y Dios me dice, y vos, que crees en mi hijo, vas a estar ahí, vas a tener un lugar de privilegio, vas a estar observando todo, y vas a estar disfrutando todo, porque a mí me dio este, placer, dice Dios, beneplácito, en informarte esto ya, y por eso me está diciendo, ya te estoy asegurando cosas, y dice, el 11, en él asimismo tuvimos herencia, y vuelvo a hablar de la predestinación. En él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Dios me dice, no te voy a desamparar, te voy a limpiar, te voy a restaurar y te voy a dar mi herencia. Y por eso hacíamos la analogía la vez pasada con Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo. Decimos, adoptame Bill, ¿viste? le ponemos cartel, adoptame porque si soy tu hijo me dejaste una herencia espectacular. Pero en realidad el que me está adoptando es Dios. Y Dios no me está dando una herencia que se termina acá en la tierra, sino me está dando una herencia eterna. Y esa herencia que yo todavía no la estoy viendo bien, pero que ya la estoy empe empezando a entender es una herencia que él mismo decidió dármela. Y me dio, como un hijo, como una hija, y me dijo, y me dio un estatus legal. Todo lo legal que nosotros tenemos acá en la tierra es copia de lo que pasa en el cielo. Todo lo legal, se abrieron en todo nuestro sistema legal, es copia de lo que pasa en el cielo. En el cielo las cosas funcionan legalmente. Y como tienen que funcionar legalmente, Dios nos dice, bueno me voy a hacer cargo de estos chicos, viste, porque bueno, no, están ahí, están tiraditos ahí, y viste, como a veces este, hacemos con, con los perritos, viste, que los los tenemos, decimos bueno, no, no es mi perro, ¿eh? viste, que te dicen, este no es mi perro, pero bueno, yo lo voy a comer, pobrecito, porque anda ahí por la calle, y bueno, pero no es mi perro, viste, como diciendo, si te hace algo, yo no me hago cargo, ¿Qué, ¿qué hace Dios? ¿Me trata así? Dice, bueno, te voy a comer porque te veo hambriento ahí, flacuchento, Tirado, te lavo un poquito y te, te quito las garrapatas ¿no? así no me trata Dios ¿cómo me trata Dios? Me dice, no, vos venís y ahora sos mi hijo no sos de la calle, sos mi hijo y como sos mi hijo a partir de ahora tenés plenitud de derechos y como te hago plen, pleno de derechos, te doy la adopción la adopción plena vos sos hijo Punto. Se terminó. No hay más discusión. Vos sos un hijo, una hija de Dios. Y Dios te adoptó. Porque Él lo quiso hacer. Y el 12 dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Pablo tenía la, la percepción de que el fin de los tiempos estaba muy cerca. Claro, porque él está diciendo, bueno, nosotros y está hablando de los que ya creyeron en Cristo, somos los que estamos ahí esperando, ¿no? Y nosotros que ya pasamos casi dos mil años, un poquito menos de dos mil años, estamos también con la misma expectativa. Y nos sigue resonando en nuestra mente ese versículo que dice cuando venga el Hijo del Hombre a la Tierra, ¿hallará fe en la Tierra? ¿Viste que lo dice el Señor? Hace una pregunta... Y tiene que ver con nuestra percepción o nuestra fe de creer en Jesús y en su venida. Y por eso creemos que Jesús es muy probable que pronto pueda estar viniendo. Y si no es así, seguiremos trabajando. Pero Pablo se consideraba como que él iba a ser este, ahí un espectador de lo que iba a pasar. Y nosotros también. Y yo creo que esta expectativa está buena para que todos tengamos siempre la adrenalina de decir «En cualquier momento viene el Señor» porque en cualquier momento viene el Señor. Y el 13 dice, en él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Acá habla de un sello. ¿sí? ¿Viste cuando eh, un, eh, una persona, eh, un ganadero, quiere que su ganado no lo toque nadie? ¿Qué hace? Lo marca, ¿no? Marca y lo, lo marca le, le pone una seña, ¿no? Este, y, y, y, se hace una seña en, en, fuego, en fuego. ¿Sí? Y se lo marca. Y, y bueno, hoy no sé si se sigue haciendo eso, sí, pero. Se sigue haciendo. haciendo? ¿Algunos lo, lo vio alguna vez? ese? Sí, sí, sí. ¿Vos lo viste en vivo? Sí, lo he visto, también, vos no. lo hiciste, vos marcaste animales. <risa> Ahora lo <¿sí>? <risa> ¿Ah, ¿sí? sí? Ahora no se hace. Sí, no, no, de... no, no, no, no. Ah, creo que ahora le ponen como si fuera un chip ah, en la oreja, sí, sí. ¿no? Le ponen una... O le cortan, no, según... Sí, le cortan bueno, según el dueño, le de... hacen una marca según la letra, bueno, pero son, si marcas alguien, permanentes. son marcas permanentes, ¿no? Entonces, entonces, si alguien sabe, avísen, no porque acá estamos medio en la duda, pero creo que sí, que se antiguamente sí, sí, se sabía que se sí, marcaba con sí, fuego. Sí, eh, sé que ahora este hay cosas más tecnológicas pero se sigue marcando, ¿no? se llama caravana la que le ponen en ah la caravana y eso lo, lo cenaza lo, lo ah lo, satelitalmente lo registra cenaza más no cenaza es acá eh, es de, de ganadería ah, se hace CENASA y tiene que tener una tarjeta del dueño del campo con eso tiene que estar todo legal ah perfecto o sea que es casi como un documento sí como un documento y todas las marcas y se registran y les venden en la veterinaria eh, los registros con cada caravana acá con mis Bueno, la palabra que utiliza acá Pablo para sellados tiene que ver con esta con un sello permanente ¿sí? no es un sello solamente, viste esos sellos este, de tinta sino que es un sello permanente es una sí, marca permanente como una marca para me toda me la quiero, vida sí. ¿no? como si fuera, viste que algunos hasta se tatúan y se tatúan el nombre de la chica o del muchacho que, que y después se pelean y, ¿A dónde y no saben no saben qué hacer con el tatuaje ¿no? dice uy ahora qué hago no se, se pone ¿eh? así que acá me dice Norma que se siga haciendo sí sí, sí no se siga haciendo o sea que no es tan, tan poco común esto bueno entonces qué te dice el señor yo te sello y cómo te sello ¿Con qué me sella el Señor? El Con el Espíritu Santo. Con El Espíritu Santo me sella y dice que es el Espíritu Santo de la promesa. Y ahí me da una palabra que la utiliza acá la, la Reina Valera, el 14, dice que es las arras de nuestra herencia. Ahí, Salvador... ¿Qué significa arras? Por eso vamos a eso. ¿Qué te dice en el 14 ahí? Es espíritu de la Ahí está, anticipo. Sí. Es como que, viste cuando vos vas a alquilar o vas a, a hacer alguna transacción Dale. y vos das una, una garantía. Dice, okay. yo quiero comprar este, esta, este mueble o esta, este bien. ¿Eh? Dice, bueno, sí, pero este, ¿me deja algo? Sí, sí, te dejo una seña. ¿no? ¿De cuánto? ¿Y cuánto, cuánto puedo dejar? déjenme el 10%. Bueno, el 10%. Y uno pone el 10% y ya se asegura que ese ese producto es para mí, ¿eh? que ya nadie más lo va a tener. Lo que me está diciendo acá es que Él me da la garantía, el anticipo, las arras, ¿eh? como si fuera el depósito. ¿Viste que cuando entras a, a, una, a un alquiler tenés que dejar un mes garantía, de depósito? Garantía. La garantía. no Bueno, esto es eh, el depósito, la garantía de que tu herencia es real. Entonces Dios dice, te sellé, y pagué anticipadamente tu herencia. Porque lo que te estoy dando es real. Lo que te estoy dando es una transacción legal completa. Acá en la NBI me dice, este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios. Para la avanza de su gloria. Para la avanza de su gloria. O sea, qué tremendo que es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. ¿Por qué hablo de, de esto? A veces nosotros circunscribimos el Espíritu Santo a situaciones particulares o a este, eh, momentos que son espectaculares. ¿sí? Y esto es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el momento en que vos tenés un gozo, es el momento en que vos tenés plenitud en Dios, el Espíritu Santo obrando, actuando. Pero es mucho más que eso. El Espíritu Santo es el anticipo de Dios de que todo lo que te prometió es real. El Espíritu Santo es la garantía de Dios que te da a vos, que me da a mí, de que lo que Él me dijo, lo va a cumplir. Por eso no es poca cosa cuando vos realmente comenzás a entender la obra del Espíritu Santo en tu vida. La promesa del Espíritu Santo en tu vida es esto. La promesa del Espíritu Santo que Dios, que el mismo Jesús hizo, es para que vos y yo estemos plenamente seguros de de que Dios va a cumplir todo lo que dijo. Y esto es increíble, es increíble esto. Porque ni vos, ni yo, ni nadie merece lo que Dios nos está dando. Y por eso no lo podemos pagar. No hay manera de pagar esto. ¿Cómo lo vas a pagar? No te alcanza la vida, ¿no es cierto? No te alcanza la vida para pagar lo que Dios te está dando. Y hay veces que nosotros este, tenemos ahí algunas situaciones con los hermanos, con las hermanas que, que van partiendo con el Señor y nos duele, pero los que están partiendo con el Señor ya están gozando la herencia prometida, ya están gozando la plenitud del que todo lo puede en todo, ya están gozando de todo lo que Dios les dijo, ya están. ¿Cuántos tienen familiares que ya partieron con el Señor? ¿Sí? Y esos familiares, si están con, con Jesús... Vos decís, Señor, no me queda mejor esperanza que saber que están disfrutando con vos de todo lo que prometiste, porque ya recibieron ellos también el anticipo, la legalidad, el, el pago anticipado con el Espíritu Santo. Ya lo recibieron. Ahora, nos queda la gran duda, a vos, a mí y a todos, de esos familiares que... Decís, y habrás recibido a Jesús. Entonces, vos y yo vamos a tener que tener una actitud diferente con los que no conocen todavía. ¿Viste que hay familiares que te caen bien y otros que no te caen bien? ¿No? ¿Sí? Nos pasa a todos, ¿no? Hay algunos que te llevas mejor, hay otros que no te llevas no tan bien. A armar no caen bien. ¿Sí? ¿Sí? Yo le he hecho oración de fe a personas porque pues trabajo y a veces he tenido pacientes que ya están partiendo con el Señor sí. y están horas próximas a partir. En este caso tengo una abuelita de los años que el domingo ella misma por su propia boca pronunció, me quiero ir con el Señor. Eh, yo quiero saber si ella, eh, por haber por haber decidido con su boca, haber confesado con su boca, va, va con el Señor o la ley? La palabra es muy clara. Si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. No hay otra condición. A veces pasa, Pastor, que cuando uno deja hacer la oración de fe, ya se muere. Miren, me ha pasado una vez, hace unos años atrás, que una abuelita me vino a pedir que ore por su hijo. Su hijo estaba en, en coma. Había quedado en coma, había tenido un, un accidente y quedó en coma. Estaba inconsciente. Y me dice, vaya pastor y ore por él. Y bueno, yo me fui. Digo, señor, voy a orar por este, por este muchacho. Muchacho de mi edad en ese momento, en ese momento que tenía 40 y algo, él también. Un dolor para, para la madre, para la abuela, estaba perdiendo a su hijo. Pero bueno, ella muy creyente, él nunca quiso creer en el Señor, nunca. Y estaba ahí en esa situación. Y yo le comencé a hablar del Señor, como si fuera una persona que, que me estaba escuchando. Y él estaba con todo el aparatejo, este, las computadoras, todos los, los tubos, todo, todo. Y entonces hablé, hablé, hablé y le dije: mira, yo voy a hacer la oración con vos. Y si me estás escuchando, no sé cómo, mostrarme que me estás escuchando y que querés que hagamos la oración. Ustedes no van a creer. Él empezó a llorar y empezó a llorar. Y de los, ojos, de los dos ojos empezaron a caer lágrimas. Entonces yo digo: Estoy creyendo de que estás recibiendo al Señor. Entonces oramos juntos y ahí hicimos la. Señor, yo creo en Vos, este, confieso, no lo puedo hacer con los labios, pero lo confieso en el Espíritu, Señor, y mi corazón cree. Bueno, y me, y me fui y le digo, gracias a Dios, este, hoy hay fiesta en los cielos, vos estás ya con el Señor, así que podés partir en paz. Al otro día falleció. Así que yo le conté a la abuela, le digo, mira abuela, yo creo que recibió el Señor. Y se salvó como el, el, el, el que estaba con el Señor crucificado ahí, viste que dijo, che, nosotros perecemos esto. Este, él no, Él es el Hijo de Dios. Y le dice, Señor, ¿te, te acordás de mí? Dice, sí, hoy vamos a estar cenando en el paraíso. Y yo creo que se salvó así. No hubo tiempo para bautizarlo no hubo tiempo para hacer este, el curso de fecios, ¿eh? no, no hubo tiempo, pero se salvó. Y yo creo que nos vamos a encontrar con muchas personas que en el último instante se salvaron. Por eso, vos y yo tenemos que anunciar. Nuestro mensaje es anunciar. Porque de tantas riquezas que nos dio Dios a, a vos y a mí, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Anunciar. anunciar. Nunca sabés si en ese último instante de lucidez, en ese último instante de, de, de raciocinio que tuvo, hace una oración. Nunca. Y a veces nosotros somos muy rápidos para decir, no, no sabés, para mí está con los pies quemados ya. No sabemos. No sabemos. Sí, Ingrid. Pastor, entonces, eh, podría decirse que ellos se salvan, pues, por recibir el Señor, pero otra cosa es recibir las coronas que dice el Señor bueno, en el Apocalipsis. Ya eso no lo... es otro tema? Porque la persona ha estado en el Evangelio. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la salvación y otra cosa son este, las coronas o... La, eh, La los, claro, los premios que Dios va a dar a todos los que creyeron. ¿sí? Y ahí Pablo habla de este, eh, hacer las cosas que tengan más valor. Dice: No, que hagamos las cosas de oro, de plata, de piedras preciosas. Y algunos van a hacer cosas de madera, de, de hojas, de, este, de cosas muy perennes. Entonces, ¿qué va a pasar? El fuego va a purificar. ¿Qué va a quedar? Lo permanente. Entonces. La madera no va a quedar, este, las hojas no van a quedar, las ramas no van a quedar, lo que va a quedar va a ser el oro, la plata, las piedras preciosas. Eso tiene que ver con las recompensas, pero que te aseguro que vale la pena entrar aunque sea en el último segundo, vale la pena, vale la pena, porque tenés la salvación eterna y sos un hijo, una hija de Dios. Por eso, anunciemos. A tiempo, dice Pablo, y afuera de tiempo. ¿Sí? A tiempo y afuera de tiempo. ¿Eh? Cuando te crean que sos muy ubicado y cuando te crean que sos desubicado, seguí anunciando. Porque nunca sabes lo que va a pasar. El Señor tiene que trabajar con nosotros. Y fíjate, solamente leo el 15, que eso vamos a verlo ya la semana que viene. Y vamos con el, el, la sesión 2 la semana que viene. Así que te invito para la sesión 2 este, a que podamos seguir con esto. Dice... Eh, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor, eh, en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Me encanta Pablo, por eso tenía lo que Dios le había dado tanto a Pablo. ¿no? Pablo oraba y oraba a tiempo y a destiempo, con los soldados con los hermanos, oraban. Y todas esas oraciones fueron llegando. ¿Cuántos tienen familiares creyentes? Abuela, mamá, tías. ¿sí? ¿Tienen, ¿Tienen familiares creyentes? Bueno, los que tienen familiares creyentes, sepan que hay oraciones que se están contestando en nuestras vidas ahora. Hay bendiciones que se están contestando. Y te queda para vos y para mí, que también nosotros somos creyentes ahora Bendecir a los que vienen La bendición Es para los que vienen Entonces, comenzá a bendecir Bendecí a tus hijos bendecía a tus nietos, yo tengo dos nietitos Ya los estoy bendiciendo Bendecí, orá declara bien para ellos Porque Dios Escucha esas oraciones Amén. Y Dios me sigue bendiciendo Oraciones de mi abuela Oraciones de mi mamá de mi papá, siguen bendiciendo mi vida. Y Dios va a seguir bendiciendo a tus nietos, a tus bisnietos, va a seguir bendiciendo por tu oración. Así que Pablo acá nos está mostrando un ejemplo tremendo. Y nosotros tenemos que decir, este, Dios, yo quiero de esto. Así que se los dejo esto porque con eso arrancamos la semana que viene. Vean el videito lo voy a pasar mañana, el, el videito de la sesión 2 para que ya nos vayamos este, viendo y les voy a pasar también el PDF para que vayamos eh, respondiendo algunas preguntas. Ese, eh, ese es de la sesión 1. ¿Sí? De la sesión 1 ¿Sí? fue hasta hoy, hasta ahora. todos estos, todos estos son de la sesión 1 nada más? Sí. Ahora vamos con la sesión 2 para la semana que viene. Mañana subo la sesión 2 subo el video de JD Gir creo que así se pronuncia, pronuncie, perdón, y este, el PDF para que puedan mientras van viendo el video, mientras van leyendo la Biblia, puedan ir contestando alguna de las consignas que tienen ahí. Y después el, el martes que viene este, ponemos la puesta en común sobre esto, ¿sí? ¿Alguna pregunta, Salvador? ¿Qué, qué quiere decir a la de su blog? ¿no? Porque la he escuchado, pero no Mira, lo, es un, un término este, muy, eh, a ver, muy propio de un lenguaje eh, bíblico, ¿no? Es, la gloria del Señor es la grandeza, lo, lo tremendo que es Dios, ¿sí? Y esa gloria de Dios, esa, esa, por ejemplo, la gloria del sol son sus rayos en su mayor eh, esplendor. Para nosotros suele ser las 12 del mediodía el momento más glorioso del sol. Depende del día, a veces son las una, pero bueno. La gloria de Dios está siempre igual porque eh, Dios es permanente, ¿no? Ahora, esa gloria, esa grandeza de Dios merece alabanza. Nosotros, nosotros, en el mejor de los casos, cuando recién entendemos y entramos a conocer lo que es Dios, Comenzamos a alabarlo porque antes es como que ignoramos todo. ¿no? Antes decimos, bueno, ¿viste? no importa, Dios, qué sé yo, no sé. Me voy a acordar cuando sea viejito. Pero cuando empezamos a, a entender las cosas de Dios, comenzamos a alabarlo Y dice que Él hace las cosas para gloria o para la alabanza de su gloria. Vos y yo para que guste a le tenemos que dar gloria a Dios y le tenemos que alabar. No porque Él nos obliga, sino porque nosotros estamos creyendo que Dios es Dios, y ahí comienza la verdadera alabanza para Dios, y de eso se trata la alabanza, ¿sí? y cuando habla de la alabanza de su gloria tiene que ver con eso, que Dios prepara, así como nos ha adoptado como sus hijos y nos ha este, eh, predestinado, prepara su gran coro celestial, con vos, conmigo, y no importa si entonamos bien, si entonamos mal, si cantamos bien, si no cantamos bien, si somos, viste, eh, no, desafinamos cuando tocamos el timbre, no importa. Dios nos preparó a vos y a mí para que seamos alabanza de su gloria. ¿sí? Eso es la alabanza de la Y además porque la alabanza y la adoración es una arma de guerra claro. espiritual. Claro, porque mientras alabamos a Dios... Estamos bajo su, su cobertura. Entonces, ahí, ahí radica todo. Pero bueno, sigamos, sigamos la próxima semana. Eh, gracias por estar. Qué lindo número de, de, de personas que estamos aquí. ¿Y qué les parece si terminamos orando y nos vemos la semana que viene? Mañana les envío todo este material para que ya empecemos a desglosarlo para la próxima semana. ¿Sí? Oramos. Dios, muchas gracias por todo lo que nos estás dando. Señor de estos primeros versículos, rescatamos algunas cosas y te damos gracias anticipadamente, Señor, por tu perdón, por tu, por tu redención, Señor, por tu restauración en nuestras vidas. Y Padre, te agradecemos porque en este tiempo tu gracia se está multiplicando en nuestras vidas. Esa gracia y esa paz que necesitamos todos se está multiplicando, Señor. Y oro por los inconvenientes por los problemas, por las enfermedades, por las situaciones difíciles que cada una de mis hermanas, hermanos, está atravesando en este momento. Oro para que esa gracia tuya, Señor, comience a destrabar lo que está trabado. Esa paz tuya, Señor, comience a dar esa bendición plena, en plenitud de ti, Señor, para que vos puedas obrar milagros aún en tiempos difíciles, Señor. Y oramos para que nos llenes, como decía este, este pasaje, Señor, de toda tu sabiduría y de toda tu inteligencia para poder ser personas que resolvemos situaciones que solamente en ti la vamos a resolver, Señor. Padre, estás llamando este tiempo a tus hijas, a tus hijos, a que seamos esos varones, esas mujeres tuyas, Señor, en los lugares donde estamos, personas que vamos a destacarnos, porque escuchamos tu voz no porque somos nosotros sino porque te escuchamos a ti Señor y porque al escucharte nos bendecís gracias bendito Dios gracias porque nos estás dando la plenitud de ti Señor el Espíritu Santo Señor es la garantía de nuestra herencia en ti Señor la garantía de que todo lo que nos estás dando Señor es real, gracias bendito Dios Padre esta bendición la tomamos y Señor, esta bendición comienza a reflejarse en nuestras vidas, en nuestras familias. Y Señor, como somos benditos en ti, bendecimos a los que nos siguen, bendecimos a nuestros seres queridos, a esos familiares que todavía no te conocen. Señor, te lo pedimos y Señor, mandamos una palabra de bendición para ellos. Y Señor, creemos que tu palabra se va a cumplir y que nosotros y toda nuestra familia, toda nuestra casa, Señor, van a ser salvos. Por eso oramos por ellos, oramos por los que amamos y oramos por nuestros hijos. Y si no tenemos hijos, Señor, oramos por lo que van a venir, Señor, por nuestros matrimonios futuros. Oramos por nuestra familia, Señor, y por la familia que tenemos ya también oramos. Oramos por nuestros nietos y bisnietos Si todavía no los vemos. Los bendecimos ya, Señor, porque son benditos en ti y esas bendiciones los van a alcanzar, Señor, y ellos van a disfrutar de tu presencia gracias señor gracias por todo lo que nos das en tu nombre jesús amén. amén amén que el señor les bendiga gracias a todos los que quedaron aquí uy se me fue la hora pero bueno nos vemos la semana que viene así que finalizo la transmisión bendiciones gracias a edith hilda mónica norma isaura wow son un montón angelus edith este, Isabel, Ketty, Delia, wow, María Laura, Luis, Vero, Alejandra. Nos vemos.